La Corte de Apelación del Departamento Judicial Duarte varió la medida de coerción de prisión preventiva a garantía económica a los imputados Ángel García Antigua y Joel Arismendi García Antigua, acusados de ultimar a tiros al joven Kelvin Santos Enríquez en el municipio de Pimentel. Nosotros entendemos que la Corte hizo su trabajo, nos convocimos a que mantuvieran eh, esa situación,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 Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.